Hola, nos encontramos en la Cámara de Comercio para hablar de patrocinio deportivo. Y en esta ocasión contamos con, con nosotros, con Sabir Azcárraga, de Oses Construcción Ardoy, con Noemí Osés, que es directiva de la empresa Osés Construcción, y con, y con Juan Tomás Apetechea, jefe de sección de Entidades y Rendimiento Deportivo del Instituto de Deporte del, del Gobierno de Navarra. Bienvenidos todos. Bueno, eh, lo, que una, una, hola, lo que una empresa piensa ¿no? cuando patrocina algo, que lo hace básicamente o exclusivamente por visibilidad, por, por reputación, pero no es vuestro caso, ¿verdad, Noemí? Vuestra dimensión eh, que habéis dado al patrocinio deportivo va mucho más allá. No es solo hacer marketing con causa, ¿no? Queréis devolver a la sociedad lo que la sociedad os da. Cuéntanos, ¿por qué decidisteis patrocinar una entidad deportiva. ¿Qué beneficios os ha aportado? Bueno, nosotros eh, valorábamos siempre que el, que el deporte y la empresa tienen eh, unos valores muy parecidos, ¿no? eh, Como son el compromiso, la responsabilidad, eh, el cumplimiento de metas y, sobre todo, que para nosotros es muy importante es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eh, esos valores los va adquiriendo las personas que son los que trabajan en, en la empresa, el día a día lo aportan dentro de, de la empresa y nos parecía muy, muy importante el, el, el tra porque nosotros trabajamos con y para las personas. Uh -huh. sí. En vuestro caso, vosotros habéis sido los beneficiados de esa iniciativa de Oseos Construcción. Eh, ¿Qué os ha supuesto tener ese apoyo tan importante? Al final, el, aparte del apoyo económico, también tenemos un apoyo eh, de la institución, vemos que se preocupan por lo que hacemos y al final lo que te genera es que tienes un presupuesto para poder sacar un, un equipo en Liga Challenge uh -huh. y eso te da visibilidad. Lo que te da es que sales en los medios, sales en los periódicos, en las televisiones y te da también posibilidad, aparte de poder competir, de eh, otros temas que tenemos pues, en, en áreas sociales, en ayudas eh, de tema social, pues poder llevarlos a cabo. Y eh, no solo llevarlos a cabo, sino también eh, tener repercusión, llegar a la gente, porque nos conocen, uh -huh. saben que somos, eh, os es Construcción ardo y tenemos ya un nombre, uh -huh. y eso nos da posibilidades de llegar a más gente. Uh -huh. O sea, por lo que dices, el patrocinio va para el deporte, pero también va para otras iniciativas. O sea, es sí. baloncesto y luego unís también vuestra, vuestra marca, vuestra empresa, a unos valores que son buenos, sólidos y que se involucran con la empresa. ¿no? Ese es, o sea, que aquí ganáis los dos, ¿no? En sí. este caso. Sí, nosotros somos fundación, entonces aparte de club de baloncesto puro y duro en plan deportivo, pues también nos dedicamos, pues, por ejemplo, hemos hecho campañas a, a favor de Lela, hicimos un sorteo para conseguir dinero para Lela... Eh, se hizo una recogida de mascarillas, se mandaron 14.000 mascarillas a La Palma, se hizo una campaña con la ACB en contra del bullying, o sea, estamos también, eh, nosotros, eh, aparte del tema deportivo, también devolvemos a la sociedad en, en temas sociales todo lo que podemos. Hay una circularidad permanente en, en esto del, del patrocinio. Pues como estamos viendo, aquí hay reputación, hay marca, hay visibilidad, hay continuidad, hay imagen, ¿no? son muchos los valores que aporta el patrocinio. Pero también en Navarra tenemos que, sabemos que el patrocinio deportivo tiene ventajas fiscales. En ese punto, cuéntanos cuanto más qué es lo que ofrece el Gobierno de Navarra a las empresas que tienen la buena iniciativa de patrocinar un club deportivo, una sí, entidad deportiva. Sí, buenos días. Bueno, como ya ha quedado claro aquí, ese desde luego no va a ser nunca el objetivo principal o, o así pensamos ¿no? en cuanto a, a, a que una empresa vaya a patrocinar un proyecto deportivo pero es cierto que el hecho de tener un régimen fiscal propio nos permite adoptar medidas, yo entiendo, muy ventajosas para eh, el, el patrocinio. ¿no? En este sentido, eh, una empresa que patrocina puede desgrabar cantidades entre el 30 y el 40% de su aportación en función de la cantidad aportada y en función también de a dónde va dirigido o, o a qué ámbito va dirigido un poco este patrocinio. ¿no? Así, cantidades por debajo de 30.000 euros van a tener... Eh, una desgrabación de un 30%, cantidades entre 30 y 60 mil euros van a tener entre un 35% y cantidades superiores a un 60 mil 60 euros van a tener una desgrabación fiscal de un 40%. Eh, si la cantidad aportada independientemente de la cantidad es para deporte femenino, en todos los casos va a tener también de un 40%, no a lo que además hay que sumar lógicamente que, bueno, que la base imponible al ser un gasto aportado tal también disminuye, con lo cual de alguna manera es doble un poco el, el, el beneficio que se tiene. ¿no? Y desde el gobierno de Navarra, lógicamente, es una medida que intenta pues, eh, complementar todos estos beneficios que entendemos que, que implica, sobre todo ya hoy en día, el patrocinio moderno, ¿no? esta colaboración tanto entre, entre empresas, entre clubes, donde ambos eh, enti eh, eh, aportan y, y, y obtienen un beneficio, y bueno, es un poco ese, ese punto extra, pero lógicamente tampoco entendemos que debe ser el objetivo prioritario, pero, pero es evidente que, el, que las empresas se ven muy, muy beneficiadas por esto. Uh -huh. Por último, me gustaría destacar cuánto tiempo lleváis colaborando o trabajando juntos y esta relación que tenéis vosotros dos, ¿cómo es en el día a día? ¿Es simplemente, bueno, que de, doy un patrocinio que creo que no es así o hay una relación entre, entre ambas entidades? bueno nosotros llevamos desde el 2018, si no me equivoco no sí eh, ya son pues, unos cuantos años y, y es una relación de, de compromiso no es una de, de, de colaboración de bueno hay mucha hay mucha complicidad y en, nosotros apoyamos en lo que ellos necesiten saben que nos tienen para lo que necesiten que con las chicas vamos a ir a, a donde nos pidan uh -huh. y, y bueno y, Sí, nosotros lo que hemos vivido con el patrocinio de Sexto Construcción hasta entonces pues era más, pues si te voy, te voy todos los años, te entrego un dossier, te digo en, en dónde sales, te digo en qué te ha repercutido uh -huh. y dónde te has publicitado, dónde ha salido tu nombre, pero conoces lo que hemos sentido es eh, que sienten también los colores de, de los Sexto Construcción Ardoi, que les preocupa cómo vaya el equipo, cómo estén, que preguntan, que siguen los partidos… Vienen a ver los partidos, nos juntamos en actos institucionales, en actos incluso de otros patrocinadores, entonces la relación no es, es como más familiar, uh -huh. la relación que hemos tenido con Osés Construcción, yo creo pues que allá. es una empresa familiar, nosotros somos una fundación también muy familiar, uh -huh. entonces pues hemos hecho buenas migas. Uh -huh. Pues nada, pues muchísimas gracias. Creo que sois un ejemplo para todas las empresas, ¿no? para que os emiten y vean la dimensión que puede llegar a tener el patrocinio con todas las ventajas que hemos dicho, que van más allá del marketing, más allá de la fiscalidad y la dimensión que tanto la empresa patrocinada como el patrocinador pueden llegar a, a descubrir. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.